Elegí Eu de Business School primero por referencias, tenía amigos conocidos que ya cursaron un programa acá, pero además yo decidí investigar por mi cuenta ¿no? en, en, en internet, eh, averigué la, la, la oferta y desde el principio me llamó la atención la cantidad de recomendaciones que, que vi en línea de, de la escuela. En el campus virtual de EUDE fue excelente, fue muy fácil de, de utilizar. Desde el primer ingreso es bastante intuitiva la plataforma. Tienes la ventaja de poder revisar allí todos los contenidos de las lecciones, presentar tus trabajos, eh, interactuar con los docentes. Entonces, fue una muy buena experiencia con el campus virtual. Elegí cursar el PDDI de EUDE en primer lugar, para vivir la experiencia de, de interactuar con mis docentes, que los conocí eh, online, pero ya en forma presencial, pero además para poder conocer eh, diferentes realidades y nutrirme de, de la cultura, de los conocimientos de otras, de otras personas.